Fuerza, tan desmesurada. Alguien se siente cuando muestran su gran poder. hijo del rey de los piratas. No es Yo guerrero, eres por Candide. Yo me llevo en montaña siendo creado por banditos Hoy día sin razones, marcado por el destino. La sangre de Roger, que lleves un recorrido. Muy triste le dio... Bienvenido, hijo a la familia, adonde donde que mostraré y presionarte espectáculo en las noticias de hoy, a donde. Contaremos uno de los confundadores es la ciudad de los Simpson, como sabes el título. El video. Youtubers soy Youtubelo. Nunca hablé algunos de mis videos de este mismo canal principal por eso quiero compartirlo. El día de hoy el sábado de la tarde. Así. Disfruta de este video como se ve amigos y amigas llevando palomitas. Y bebidas. Y apagando las luces. Porque esta es la historia de Jeremías Springfield. Jebediah Obadiah Sacharia y Springfield, 1712-1798 antiguamente conocido como Hans Sprungfeld llamado Jeremías Springfield en Hispanoamérica, fue un antiguo pirata y fundador de la ciudad de Springfield. Sus padres fueron Rebeca Springfield y Sebastián Springfield. Su padre murió de viruela cuando era pequeño de dos años y su madre murió de un cáncer de pulmón cuando él tenía 48 años. Jebediah tuvo dos hijas. Historia aunque en Springfield los habitantes lo conocen con el nombre de Jebediah Springfield, el verdadero nombre del fundador del pueblo era Hans Sprungfeld. Hay muchos mitos y leyendas alrededor de su vida. Él mismo se declaró como pirata y asesino cuando escribió su confesión secreta en el episodio Lisa de Iconoclast. Hans, junto a varios colonos, partió de Maryland hacia el oeste en busca de la Nueva Sodoma, decidieron quedarse en las tierras más fértiles que encontraron en su camino. Pocos momentos después de llegar, y tras haber establecido hostilidades con Shelbyville Manhattan quien fundó el pueblo que lleva su nombre, Springfield y sus seguidores fundan y dan nombre al pueblo de Springfield, en honor al pueblo de Springfield, de donde partieron originalmente. Leyendas durante su estancia, los colonos se encontraron con un bisonte salvaje que según la leyenda, Gebedeado Moya apaciguó con sus propias manos. La verdad fue que el bisonte ya estaba domesticado, él solo lo mató y colocó su cabeza en la pared de su casa como trofeo. Otra leyenda habla de cómo él solo y a mano limpia mató en 1838 un oso salvaje, aunque algunos historiadores sostienen la teoría de que fue el oso quien lo mató a él. Aún así, en el poblado de Springfield erigen una estatua de bronce conmemorando el suceso. Otra leyenda es que tenía una lengua de plata, ya que la de verdad la perdió contra un turco en una riña. Hasta acá llegamos, espero que te haya gustado el video de los chicos o chicas, espero que me haya entendido, nos vemos hasta la próxima que suba. Yo soy Mariana Hitler.